yoga para el bienestar yoga namaskar yoga namaskar es un sistema poderoso por sí mismo activa la región lumbar de la columna en una forma tremenda trabaja los músculos a lo largo de la columna dándoles refuerzo de modo que con el envejecimiento no ocurra compresión en la columna lo cual causa que los nervios se aprisionen y si ya existe un daño la mejor forma de regenerar tu columna sería haciendo yoga namaskar. Tiene beneficios generales para el cuerpo entero. Yoga namaskar es un proceso muy simple y completo por sí mismo. Para practicar yoga namaskar, necesitarás una condición de estómago ligero. Esto es, aproximadamente una hora y media después de consumir una comida. Si no cumples esta condición, por favor omite esta práctica en particular por ahora. Aquellos con hernia y mujeres embarazadas en el tercer y cuarto mes de embarazo deben evitar practicar yoga namaskar. Desde el quinto mes en adelante, las mujeres embarazadas pueden continuar practicando mientras estén cómodas. Ahora aprenderemos yoga namaskar. Este es un conjunto de siete pasos. Él demostrará un ciclo completo. Por favor, observa párate con los pies cómodamente separados y paralelos entre sí deja tus brazos y hombros sueltos y relajados ojos abiertos enfócate en un punto frente a ti una vez que tu enfoque esté fijo haz namaskar juntando tus palmas en frente del pecho esta es la posición inicial mientras inhalas lleva tus manos sobre la cabeza Mientras exhalas, lleva tus manos hacia abajo, de modo que la base de las manos vaya detrás de tu cuello. Mientras inhalas, lleva las manos hacia arriba. Mientras exhalas, baja las manos enfrente de tu pecho. Este es el paso 1. Haz lo mismo dos veces más. Paso 2. Mientras exhalas, haz un sonido desde la garganta. Paso 3 Todo el tiempo, tus dedos deben estar juntos, apuntando hacia arriba, incluso cuando lleves tus manos detrás del cuello. Cuando subes las manos, es una inhalación completa. Cuando las bajas, es una exhalación completa con el sonido. Después de que lo hagas tres veces, ponte en postura de sentadilla. Paso 4 Mientras inhalas, lleva tus manos hacia arriba. Mientras exhalas, bájalas detrás del cuello. Mientras inhalas, llévalas arriba. Mientras exhalas, bájalas enfrente de tu pecho. Luego, mientras inhalas, extiende tus manos al frente, los dedos apuntando hacia adelante. Mientras exhalas, haciendo el sonido, regrésalos al pecho. Hazlo tres veces, paso 5. Mientras inhalas, sube las manos. Mientras exhalas, bájalas detrás del cuello. Mientras inhalas, sube las manos. Mientras exhalas, bájalas enfrente de tu pecho. Mientras inhalas, llévalas al frente. Mientras exhalas, de regreso al pecho. Una vez más. Paso 6. Inhala manos hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala las manos al frente. Exhala las manos al pecho. Para paso 7. Mientras inhalas, extiende tus manos al frente, lleva tus rodillas al suelo, inclínate hacia adelante y coloca tu frente sobre el suelo, estira tus brazos por delante de la cabeza, descansa tus palmas sobre el suelo, coloca tus manos juntas tal que los pulgares y los dedos índices se toquen, formando un triángulo. Tus codos deben estar un poco doblados. Esto es balasana. Quédate aquí hasta que tu respiración se estabilice o durante un mínimo de dos minutos. Luego, ponte de pie lentamente y regresa a la posición inicial. Esto es un ciclo de Yoga Namaskar. Si te resulta difícil ponerte en postura de sentadilla, puedes apoyarte en un cojín de media pulgada o una pulgada de greso debajo de tus talones y agacharte, asegurándote que tus pies estén paralelos entre sí. Para algunas personas, al llevar las manos detrás de la cabeza, los dedos están apuntando hacia atrás, los dedos deben apuntar hacia arriba. También hay una tendencia a bajar la cabeza. La cabeza debe estar derecha. No mueves las manos muy rápida o casualmente. Debe haber ligera tensión en los brazos cuando hagas el movimiento. Ahora haremos un ciclo de yoga namaskar juntos, incorporando todas estas correcciones. Por favor ponte de pie. Párate con los pies cómodamente separados y paralelos entre sí. Si necesitas el apoyo de un cojín para agacharte, puedes dejarlo detrás de tus pies y cuando lleguemos al paso 4 de ponerse en postura de sentadillas, puedes dar un paso atrás sobre el cojín y usarlo como apoyo al bajar. Ojos abiertos, enfócate en un punto frente a ti. Una vez que tu enfoque esté fijo, haz Namaskar en frente de tu pecho. Esta es la posición inicial. Paso 1. Mientras inhalas, lleva tus manos arriba. Mientras exhalas, con el sonido, baja tus manos detrás de la cabeza. Mientras inhalas, llévalas hacia arriba. Mientras exhalas, bájalas a tu pecho. Hazlo dos veces más. Paso 2. Sube tus manos con una inhalación completa. Baja tus manos con una exhalación completa. Inhala, manos hacia arriba. Exhala, baja las manos al pecho. Paso 3. Inhala, manos hacia arriba. Exhala, manos hacia abajo, detrás de la cabeza. Inhala, manos hacia arriba. Exhala, baja las manos al pecho. Ahora ponte en postura de sentadilla. Si necesitas un cojín, puedes usarlo como apoyo. Asegúrate que tu enfoque esté directamente frente a ti. Paso 4. Inhala, manos hacia arriba. Exhala, manos hacia abajo. Inhala, manos hacia arriba. Exhala, manos hacia abajo. Luego, mientras inhalas, extiende tus manos al frente. Mientras exhalas, lleva tus manos hacia el pecho. Lo haremos dos veces más. Paso 5. Inhala, manos hacia arriba. Exhala, manos hacia abajo. Mantén la cabeza derecha. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala hacia el frente. Exhala de regreso. Paso 6. Inhala, manos hacia arriba. Exhala, manos hacia abajo. Inhala, manos hacia arriba. Exhala, baja las manos al pecho.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 Tus codos deben estar un poco doblados. Quédate aquí en Balasana hasta que tu respiración se estabilice. Luego ponte de pie lentamente y regresa a la posición inicial. Cuando termines puedes sentarte cómodamente. Cuando estés practicando yoga namaskar regularmente, para obtener el máximo impacto, deberías hacer tres ciclos de yoga namaskar.